Gracias, presidente, y buenos días, senadores, senadoras. ¿Qué es lo peor que le puede ocurrir a, a la propaganda? Aparte de ser, claro, propaganda, yo creo que lo peor que le puede ocurrir a la propaganda es que solo se la crea el emisor y que no se la crea nadie de los que estaban supuestamente destinados a recibirle. Y ese es el problema que tienen ustedes hoy. Señora ministra, cuando dice el empleo que vuelve es mejor, les guste o no, es un problema. Que no es una cuestión de gustos, que es una realidad que viven los hogares españoles que se contradice con esa propaganda. Esta mañana, sin ir más lejos, esta mañana, viniendo yo aquí, leyendo a la prensa, descubro, está pequeñito, yo se los leo, que España es el país europeo de la Unión Europea en el que, mayor, en el que más poder adquisitivo se ha perdido. Y esto lo, lo, no lo tiene que decir Eurostat, que es quien lo dice. Estos datos los recogen los hogares españoles en su cotidianidad. Una propaganda que, que, que no cuela y yo creo que solo se la creen ustedes en Génova y, y entonces llegan las encuestas y cunde el estupor y que, puede, que les está pasando que no despegan como la economía española. Pues porque la economía española en los hogares no despega y solo despega en su propaganda. Una propaganda que de verdad, que es que hay que verla. Salen los datos de la EPA. Le encargan ustedes un spot, un spot, un anuncio, yo creo que a la persona más humilde, más modesta del Partido Popular, haciendo gala de esa modestia de la que ustedes, todo el mundo de España, conocen, y no se le ocurre otra cosa que comparar los datos de la EPA con la llegada del hombre a la Luna y otros hitos históricos a la altura. De verdad, por favor, un respeto a los españoles y a los hogares españoles en la situación del empleo. ¿Cómo que el hombre llegando a la Luna? Aterricen aterricen ustedes en el planeta Tierra y aterricen ustedes en España. Luego llega la poesía, llega la lírica. Hay que ver qué poeta ha perdido el corte inglés y qué ministra ha ganado España. La primavera del empleo. ¿Cómo llamamos entonces al 31 de agosto, cuando se destruyen 266.000 puestos de trabajo? ¿El invierno nuclear del empleo? ¿Lo llamamos el apocalipsis del empleo? Yo creo que lo podríamos llamar el apocalipsis del empleo porque hay cuatro jinetes del apocalipsis en España del empleo. La estacionalidad, se destruye el empleo cuando acaba el verano, la precariedad, la caída de salarios y, por último, en un corcel jerezano, el último jinete del apocalipsis del empleo, la ministra Fátima Báñez. Datos contra la propaganda. Uno de cada cuatro contratos, el 23,8% del total, duran menos de una semana. En 2016 la contratación temporal representaba el 87,4%. Este año ya ha subido dos puntos, el 89,13%. Solo un 12,59 de la contratación es de manera indefinida. Por cada nuevo cotizante se tienen que firmar más de dos contratos. En 2016 fueron necesarios 48 contratos por cada persona que salió de las listas del paro, el 39 de la contratación anual a tiempo parcial, el 62 de las mujeres y el 67 de los hombres con contratos de tiempo parcial de manera involuntaria porque no encuentran un contrato de tiempo completo. En julio de 2017 un contrato de media duraba menos de 50 días, menos de dos meses. Y esa es una realidad. Y lo otro es propaganda. Es una es la realidad que ni siquiera tenemos que explicar. Es que la perciben los hogares. Corrijan ustedes el rumbo con la propaganda. Un respeto. El empleo que se está creando, porque sí que hay que reconocer que se está creando, no es mejor que el que se fue. Es mucho más precario gracias a las reformas laborales. Gracias.